No conseguiste el de quién es? Ah. Está fuerte. ¿Lo ponemos? Sí. A ver, pero pon para que no vayan a pon el el del universal. Digo del país. No hay mucha diferencia. ¿A poco no estamos viviendo tiempos interesantes? Miren, 100 mil muertos en México, radiografía de un país roto. Nada más los subtítulos, porque también me imagino que es, es sí, una monserga, nada más ahí. Pero pon nada más cuántas cuartillas tiene, no, pero velo pasando a ver los subtítulos. Ya se lo dejamos de tarea. Están cayendo como moscas, prote masivo, A ver, a ver, a ver, Regresa, ¿qué dice? Hugo López Gatel. Sí, se repite mucho sobre la meseta. Síguele. Síguele. El baile de datos en México. Oh el Washington Post dice <risa> síguele Ah, la institución mexicana de, de seguros también una fuente para demostrar lo que pues todos sabemos seguir a ciegas el curso de la enfermedad síguele Por ejemplo, la Ciudad de México. Síguele. La crisis de la capital. Síguele. Síguele. Una efectividad de transmisión aérea desconocida, síguele, la zona con más casos de coronavirus en el país, síguele, no perseguir ni sancionar al ciudadano, hay que seguirlos y sancionarlos. La economía rebotó un 12%. ha recibido críticas, muy poquitas, ¿eh? el gobierno. Por cierto, síguele, puros lugares comunes, ahí es la tercera causa de muerte en México, síguele, la vuelta a la normalidad, que no regresa. Miren cuánto, síguele, depresión, hartazgo, la cara oculta de la pandemia, no, pues sí, no les gustó lo de Repsol ni de lo de Iberdrola. uno de los países más obesos del mundo, no ha sido el más eficiente. El semáforo, el Consejo de salud General, me imagino que no sirve para nada, han muerto más que en otros países. Han surgido los primeros casos de pacientes con síntomas prolongados. No, ¿no termina? Bueno, todo eso nos lo recetaron ayer este, los del país de España. Bueno, miren la respuesta que leí hoy en la mañana. Esto, nada más. De un ciudadano que no conozco, lo lees tú, nueve años más de cárcel. No, bueno, bueno. bueno, Sí, es Juan C. Bonet, en su página de Facebook. Ah, pero le ofrecemos disculpas, ¿no? No pues pedimos, sí, es un ciudadano que opinó y pero pero no nada, le pedimos este autorización se pidió, pero no. ya está en las redes no No, ya es público, público ya, ya, ya ya lo que se publica ya sí. no es privado digamos ya. este dice bueno el, Juan Cebonet dice el país un periódico otro serio, hoy tiene los blanquillos de decir que somos un país roto por las 100.000 mil muertes por el coronavirus por supuesto que es una tragedia y cada muerto es una historia y una familia rota que merece todo nuestro respeto, pero ¿de veras nos van a llamar rotos con las cifras que tienen en su país? Con la gestión de pandemia que ha hecho la Comunidad de Madrid dejando de morir ancianos en sus asilos, siendo casi una ciudad en estado de sitio, ¿de verdad se atreven ustedes a llamarnos un país roto? Les recuerdo, señores del país que aquí nunca se saturaron los servicios de salud y las autoridades trabajan día y noche para expandir capacidades y dar un servicio sanitario y digno, público y digno, todo lo contrario que sus impresentables autoridades comunitarias de Madrid, que no saben ni hablar castellano, traten de descifrar a Ayuso, y lo único que se les ocurre es dar contratos millonarios a hiperconstructoras, contratar curas y privatizar la salud aún más en vez de contratar médicos o dar contratos dignos a los que ya tienen. No, les había, no, no le había dado importancia al asunto, pero conforme avancé en la, en la redacción me fui enojando más. Hay que tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto con la que le están cayendo a ustedes, para usar una frase bien carpetana, mañana tendrán, como cada año, concentraciones fascistas en algunos lugares, frente al Palacio de Oriente nada menos, mientras que aquí conmemoramos la revolución, la primera del siglo XX. O sea, que nosotros conmemoramos la caída de un dictador y los derechos sociales emanados de la gesta, mientras ustedes conmemoran y lloran la muerte en su cama y rodeado de honores de un dictador genocida, golpista y ladrón. Si quieren hablar de roturas y rupturas, ¿por qué mejor no hablan de su Congreso, de sus infumables y eternas tertulias de televisión? Digo, perdón, pero hay niveles para contestar de una manera muy ibérica para su madre guapines. Está durísimo. Pero este, hasta ahí la vamos a dejar porque ya nos vamos. Vamos al monumento de la Revolución si no ya no llegamos.